Continuando con el desarrollo de la unidad 20, que se trata de los microorganismos aplicados a la industria láctea, vamos a hablar ahora de la producción de leches fermentadas. Las leches fermentadas son productos acidificados por medio de procesos fermentativos, llevados a cabo por microorganismos específicos. Como consecuencia de la acidificación producida por las bacterias lácticas, las proteínas de la leche coagulan y se precipitan. Estas proteínas luego pueden llegar a disociarse en aminoácidos. Por esta razón, las leches fermentadas presentan mayor digestibilidad que la leche fluida. En esta diapositiva se presenta la definición de leches fermentadas que figura en el Código Alimentario Argentino. Existen varios tipos de leches fermentadas, por ejemplo el yogur, el kéfir, la leche cultivada. En esta clase vamos a desarrollar con mayor profundidad lo referente a la producción del yogur, por ser un producto más masivo en cuanto a su consumo. Y más sintéticamente vamos a hablar del kéfir y la leche cultivada. Aquí se presenta el proceso completo de producción del yogur con sus distintas etapas, que van desde la recepción de la leche hasta el producto terminado. El segundo paso es la estandarización, que consiste en estandarizar la leche en cuanto al nivel de grasa y lo que se busca en la leche que se destina a la producción de yogur es que además tenga una alta proporción de sólidos. Esto se consigue por evaporación o por la adición de 3% de leche en polvo. Una vez que la leche está estandarizada, se procede a la homogenización y luego a la pasteurización. La homogenización tiene como objetivo disminuir el tamaño del glóbulo de grasa. Para esto, la leche se hace pasar bajo presión por orificios más pequeños que el tamaño normal de los glóbulos de grasa. Los equipos utilizados para homogeneizar la leche son similares a los presentados en la clase de elaboración de queso. A través de la homogenización de la leche se consigue una emulsión más estable y consecuentemente el coágulo del yogur es más suave. La pasteurización tiene como objetivo disminuir la cantidad de gérmenes banales y eliminar los patógenos. Este proceso es indispensable para lograr un producto apto para el consumo humano. La producción de yogur se inicia con la recepción de la leche en la planta elaboradora. En ese momento se controla la calidad higiénico-sanitaria de la misma. El yogur se puede elaborar a partir de leche entera o descremada, siendo las leches más apropiadas las que tienen mayor contenido de proteínas. Una vez agregado el fermento, comienza la etapa de incubación. Esta se lleva a cabo dentro de grandes cubas o tinas de incubación para el caso del yogur batido o yogur líquido y dentro de los mismos potes de comercialización para el caso del yogur firme. Como la leche se pasteuriza a 84 grados durante unos pocos segundos, debe ser enfriada a 45 grados para poder iniciar la inoculación. Esta etapa consiste en el agregado de fermento que contiene microorganismos específicos para la producción del yogur. Nos centraremos en las etapas de inoculación e incubación. Por ser aquellas, en es que la acción microbiana es decisiva para la producción del yogur. Recordemos que durante la inoculación se incorporaba el fermento que contenía los microorganismos específicos para la producción del yogur. Ahora bien, ¿qué es un fermento? Se entiende por fermento al cultivo de una o más cepas de una o más especies de microorganismos útiles empleados para inocular un producto natural, ya sea crudo o pasteurizado, con el objetivo de iniciar una fermentación. Hay fermentos naturales que se pueden obtener a partir de la leche o del suero y también hay fermentos seleccionados. El agregado de fermento tiene por objetivo acidificar la leche para producir la floculación de la caseína y de esta manera conservar el alimento por más tiempo. Esto se da por la fermentación de la lactosa y consecuente producción de ácido lácteo. El fermento usado para la producción de yogur está constituido por Lactobacillus del Gruechi, subespecie vulgaricus, y Streptococcus salivarius, subespecie Thermophilus. Ambas bacterias actúan en forma sinérgica. Si recordamos un poco de ecología microbiana, el sinergismo es una relación entre dos microorganismos. En la cual ambos producen un efecto mayor actuando juntos que por separado. En este caso, ambas pueden acidificar la leche por separado, pero actuando juntas lo hacen en un menor periodo de tiempo. El streptococcus actúa primero iniciando la acidificación. Esto provoca un descenso del pH que hace favorable el desarrollo del lactobacillus. Esta última realiza la proteólisis de la caseína liberando valina, que es un aminoácido que estimula el crecimiento de streptococcus. Ambos microorganismos, actuando en conjunto, hacen descender más rápido el pH hasta llegar al punto isoeléctrico de la caseína, que se da a un pH de 4,6. En este punto se igualan las cargas positivas y negativas en la micela de caseína y se produce la floculación. La incubación demanda unas pocas horas. Una vez que el pH alcanza el valor de 4,6, la leche se enfría a menos de 10 grados para evitar una acidificación excesiva. El yogur requiere un tiempo de refrigeración de aproximadamente 10 horas a 5 grados antes de su comercialización. En esta etapa adquiere su aroma característico. Según el tipo de yogur a producir, varía el tratamiento que se le da al mismo luego de la incubación. Para el caso del yogur batido, luego de la incubación y enfriado, el mismo se bate y luego se envasa. En el caso del yogur firme, la incubación y el enfriado ocurren en el mismo pote en el cual se comercializará el yogur. Y en el caso del yogur líquido, luego del enfriado, este debe homogeneizarse antes de ser envasado. Normalmente el yogur líquido se envasa en salletas o botellas. Otro ejemplo de leche fermentada es el kefir, que es una bebida ácida, alcohólica y gaseosa de origen caucásico. Esta bebida es muy antigua y consiste en la fermentación de agua o leche por parte de un complejo de levaduras y bacterias. Obviamente en esta clase nos vamos a referir al kéfir de leche. En la elaboración del kéfir intervienen varios microorganismos. Una levadura, llamada Saccharomyces kefir, y tres especies bacterianas. Streptococcus cremoris, Streptococcus lactis y Lactobacillus caucasus. Las bacterias realizan una fermentación homoláctica, fermentando la lactosa con producción de ácido láctico. La levadura produce la fermentación de la galactosa y la glucosa con producción de alcohol y dióxido de carbono. Producto de este proceso microbiano se forma un coágulo que se denomina GEPHIN que tiene forma granular. Con estos gránulos se prepara el kéfir como bebida, es decir, estos gránulos son el fermento que se agrega a la leche para producir el kéfir. La proporción de estos gránulos para poder producir kéfir es del 2% y el tiempo de incubación es de 24 horas a 22 grados centígrados. Además de los microorganismos mencionados para la producción de kéfil, en esta diapositiva se listan otros que pueden encontrar en la bibliografía. Dentro de las leches fermentadas tenemos un último ejemplo, el de las leches cultivadas. Estas, a diferencia del yogur, requieren un mayor tiempo de incubación, de alrededor de 24 horas, y también una mayor proporción del fermento agregado. En el caso de las leches cultivadas, el fermento está constituido por bacterias del género Lactobacillus, principalmente Lactobacillus acidophilus, aunque también se utiliza Lactobacillus casei, Mifidobacterium, o Streptococcus salivarius subespecie thermophilus. Hay que destacar que el tiempo de, de conservación de las leches cultivadas es menor el del yogur. Para finalizar, en esta clase mencionamos tres ejemplos de leches fermentadas, el yogur, el kéfir y la leche cultivada, los microorganismos que intervienen y los mecanismos de acción en cada caso.